Hola clase, hoy trabajaremos del encaje a la mancha. Si queréis ver cómo llegamos de este estado a este otro, quedaros hasta el final del vídeo. Primero, para entrar en esa fase de luces, de sombras, vamos a comprender que una vez más tendremos que ir de lo general a lo particular es una frase que se repite muchísimo por los procesos pero realmente es la manera de ver en bloque de no perdernos en detalle ir comprendiendo por ejemplo dónde está nuestro foco de luz que en este caso lo tenemos arriba a la derecha dando la luz propia vamos a hablar un poco de esos tipos de luces tipos de sombra y en este caso la luz propia que viene a ser la luz del propio objeto ¿Veis cómo la esfera nos está diciendo dónde cae esa luz más intensa? Esa sombra propia, que es la sombra del propio objeto, que lógicamente cae a la izquierda, ya que está en contraposición con esas luces, que nos va diciendo cómo ese volumen recibe la luz. Eso es importantísimo. No vamos a sombrear el David de Miguel Ángel. Vamos a hacer la luz que toca al David de Miguel Ángel, que hemos elegido para hacer este ejercicio. Ese cuanto más se esconda el volumen, cuanto más profundidad tenga, va a darnos esas sombras más intensas en respuesta. De la misma manera que tenemos otro tipo de luz, que es la luz reflejada, que es la luz de retorno, esa luz que entra por la derecha, que toca la mesa y le viene de vuelta dándonos esa información. Luego también tendremos la sombra proyectada, que es la sombra que proyectan todos los volúmenes. Si no tiene sombra, ese volumen no lo vamos a entender como físico. Y principalmente, principalmente, ese entornar los ojos, hacer esa compresión para simplificar y darnos cuenta de esa escala de valor que vamos a utilizar de una manera muy ordenada, reservando los claros de limitarlos y decir, esta parte voy a respetarla. Y siempre que sean grises claritos, habremos respetado ese papel. Vamos a ello y vamos a empezar con esas sombras intermedias. Después de quitar ese carbón sobrante, ya tenemos zonas donde sabemos que queremos esos esos blancos puros o esas luces más intensas, esos brillos. Y como es lógico, tenemos el papel lleno de pequeñas rectificaciones, que son lógicas de la fase del encaje. Pero si las hemos hecho bien, que es no hemos apretado, toda esa pequeña cantidad de carbón va a desaparecer de una manera muy sencilla para que se dejen de ver esas esas líneas, esas rectificaciones, pues aprovechamos ahora para quitar las que sabemos que nos van a interrumpir, que son principalmente las que están en esas luces más intensas que tenemos a mano derecha. Utilizaremos un cachito de papel ingres para poner esas partículas de carbón. Con ayuda del carbón vamos cargando, vamos saturando ese papel y con la gamuza, que la vamos a ir doblando para darle un cierto grosor, nos quedamos con el plano, que será como nuestro pincel, que vamos a llenar de partículas de carbón. Y comenzaremos con esas grandes manchas, ese cambio de chaflán que hace. La luz recibe todo este plano, pero este otro, ya notamos esa curva, incluso marcándonos ese contraste. Recomiendo trabajar de esta manera porque es la más respetuosa con el papel y la que más re rectificación nos permite. Con ayuda de la gamuza hemos movido esas grandes masas de carbón. Vamos dándole primero de una manera muy suavita y progresivamente vamos apretando, ya que esa presión va siendo distinta cuando queremos conseguir esas superficies más homogéneas, pues la gamuza es fantástica para eso. Y para rellenar esas grandes masas, y también para conseguir que esos grandes planos de sombra, que ahora por contraste van a quedar como sombras intermedias, ya que vamos a seguir sumando, pero ahora ya directamente con el difumino, para ser algo más preciso o para meter determinadas intensidades. Queremos empujar esas partículas de carbón y ya hemos visto cuál es el tono que conseguimos con la gamuza. Tonos más claros. En cambio, con el difumino, vamos a meter ya directamente partículas de carbón sobre nuestro dibujo. En esas sombras, esa dirección de esas sombras, vamos a intensificarlas con ayuda del carbón y del difumino para marcar esos grandes contrastes. Si viéramos cualquier fallo, esto borra fenomenal. Cualquier cosa que quisiéramos subir, bajar... Básicamente, vamos a ir ubicando esas subidas, esas intensidades de la manera más ordenada posible. Así que venga, vamos con el carbón directamente y vamos a ir ubicando, entornando los ojos para simplificar, que se vea la forma lo más comprimida posible, para no perdernos en el detalle, sino seguir esa búsqueda de lo general a lo particular. Funcionamos como un fotómetro. Estamos midiendo esas luces más claras, las estamos respetando, planamos un poquito para trabajar por planos, Ahora ya trabaja el carbón de una manera muy brusca, que es como cuando cae sobre el papel, pero eso con el difumino no nos tiene que preocupar, que se puede modelar perfectamente. Ya hemos ubicado esas partículas de carbón, que puede parecer en un principio que es muy duro, porque el carbón cuando cae, pues siempre cae de esa manera tan tosca. Pero luego, con ayuda de la gamuza para los grandes planos y del difumino, podemos moverlo. Siempre va a dar una caída de valor, siempre se va a aplacar, que se va a hacer más claro. Y vamos a ir eh, sumando capa a capa, que esta tal vez haya sido la más intensa que vamos a dar, ya que hemos rellenado prácticamente toda la superficie, ya con la seguridad que nos dio ese encaje de donde se encuentra cada parte y con la lógica del trabajo de poner primero todas esas partículas en los grandes planos, las movemos con la gamuza para aplacar todas esas grandes manchas y si vemos algunos planos que queremos ser más sutiles, que necesitamos una punta más fina, pues tenemos el difumino para dar esos toquecitos que posteriormente va a ser el difumino nuestra protagonista porque esos negros con la gamuza no los vamos a conseguir pues venga vamos a ello comenzamos con gamuza para los grandes planos vemos como enseguida pues se nos aplaca es prácticamente instantáneo y se nos aclara punto podemos tener mucha textura, eso es muy normal cuando trabajamos con carboncillo y lo que nos está diciendo es que tenemos que trabajarlo más, es cuestión de tiempo y de insistir cruzando tramas para que quede lo más homogéneo posible. Vamos a limpiar esos ritmos ya para ir acumulando esas partículas de carbón de la manera más sutil posible. Tenemos que quitar esta luz tan intensa que puede robarle protagonismo a ese blanco esa luz tan limpia que tiene la figura y tanto equilibrar como quitar textura o quitar trama para solo dejar esos oscuros, esa suma, ese camino que estamos haciendo hacia la dirección de las sombras sean lo más completo posible. a poco nos va pidiendo más carbón conforme más vamos fusionando más vamos suavizando esos saltos más se va aclarando y creando esas transiciones más suaves por ejemplo esa sombra proyectada que nos va a ayudar a delimitar dónde está el perfil de la cabeza pues va a necesitar esas partículas de carbón que ya estamos más seguros dónde se encuentra por lo tanto vamos a apretar más tanto con el carbón como con el difumino. Cargamos de carbón el difumino para que no se lleve esas partículas, sino que suma las partículas del difumino más las del papel y sacaremos ese tono más oscuro, siempre apretando. Tenemos que hacer un poquitín de fuerza. Ya estamos entrando en la fase de detalle. Ya estamos reduciendo el tamaño del carbón y las partículas que estamos utilizando, siempre en la dirección de las sombras. Estamos marcando algo de detalle del pelo, cómo coge la luz y principalmente ubicando esos pequeños detalles que tiene la forma, sin pasarnos, para que no pierda frescura para el dibujo, pero sí... Tiene que tener esa sensación de volumen completo y de volumen particular. En determinadas partes, pues sí que piden ese toquecito para ir rectificando o centrando la atención del espectador en toda esta parte, por ejemplo, eh, tanto en la mirada como en la expresión, para ir dando esos pequeños pasos a la dirección final de nuestro dibujo a carboncillo. ¡Gracias! Antes de continuar vamos a recuperar con esa precisión que estamos llegando ahora esos pequeños toques donde la sombra ocupa ese lugar de las luces. Ya para perfilar, ya para sacar ese detalle mágico que sucede en este momento con la goma, si hemos sabido respetar el papel, vamos a sacar esas pequeñas luces que nos van a completar más esa fase de acabado. Pasamos a fase de ajuste, donde ya vamos a perfilar y vamos a equilibrar todas las sombras. Tal vez aquí necesite un poquito más para que llame más la atención este contraste de aquí. Oscureciendo todo el fondo para que estas luces por contraste den esa subida que estamos echando de menos. Vamos a ir reduciendo ese tamaño del difumino. Vamos a ir dando todos esos pequeños toques que van a ir terminando ya nuestro particular David. querido meter un pequeño guiño a ese chicle dándole una nota de color rosa con unos lápices de colores y hemos ido terminando de la manera más comprensible que hemos sabido el resultado del ejercicio de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la clase y nos vemos en el próximo vídeo.